Bueno, hola Marcela, hola Martita Marín, hola sophie green Hola, estamos? hola Marcelo, hola Martica y Marcela, ¿cómo están? Hola, buenas tardes a todos. Hola, Muchas niña. gracias por este compartir. Hola a todos, buenas tardes. Hola. Bueno. Ah, perdón, perdón. Feliz día de la tradición, atrasado ahí a Martita. Ay, que seguramente día. anduvo de celebración. Feliz día, Martita. Gracias. Gracias, gracias. Puede sí, el día 10. Sí, sí, sí. Acá también yo participo de un taller de folclore desde hace años, así que siempre ando folcloreando. Ay, qué lindo. Ah, bueno. Pues. Ay, Acá bueno. por La Pampa, por La Pampa. Así que algún día si andan, si andan por La Pampa se llegan por Rancul. Bien. Yo hace como 20, 20 años bailé varias veces en La Pampa. Ah, qué bueno. Sí, acá hay varios encuentros que se, ha, que se hacen anualmente. Incluso acá en una localidad vecina hay un encuentro que hace más de 20 años que se realiza en Realicó. Iba con el grupo folclórico. Sí, estuvimos en Realicó. Bueno. Eh... Además, yo tengo familia en La Pampa. Mi padre era de, de, de La Pampa, que yo chico. Bien. Ay, Bien. pero en cualquier momento salimos familiares acá. <risa> Seguramente. <risa> Muchas gracias, qué alegría. Un abrazo. Bueno, bienvenido, Henry Arrayago. Eh, y bienvenidos todos los que están presentes hoy. Eh, le, primero, antes que nada, les quiero pedir mil disculpas Porque eh, en, este, en esta semana eh, yo no les subí ningún video Les aconsejé que miraran los videos que quedan en la lista de reproducción eh, Sobre todo los anteriores, donde habíamos interpretado partes de una carta natal pero no, no le subí ningún video específicamente para que miraran, porque lo que es teórico en carta natal ya lo terminamos. Eh, con eso, con lo que vimos en la última clase, en la anterior clase, eh, terminamos con todo lo que es teórico para carta natal. Entonces... Eh, ahora lo que, lo que viene en los siguientes videos en esa lista de reproducción que se llama Aprender Astrología Fácilmente en mi canal de YouTube, Marcelo Cheiro Díaz es el canal de YouTube, en esa lista de reproducción los videos siguientes son sobre revolución solar, sobre revolución lunar y sobre tránsitos diarios. Eh, todavía el de tránsitos diarios no se lo subí, así que estoy hablando de más eh, pero ya voy a cumplir con subírselos eh, entonces eh, no les subí ningún video pero como pensé en eso en no les voy a subir ningún video ¿sí? tampoco me olvidé de subirles el video de la clase anterior que fue la clase 11 de las 14 clases que vamos a tomar hoy lo que estamos haciendo es la clase <coughs> disculpen, número 12 les recuerdo para los que no lo tengan que en un grupo de alumnos dirigidos por mí eh, se tomó la molestia de hacer este manual de astrología básica eh, con palabras claves. Se llama manual de astrología y me lo pueden pedir gratuitamente. ¿sí? El PDF, el impreso no. El impreso, si lo quieren impreso, lo tienen que comprar en lulu.com. Se llama Manual de Astrología, Manual Astrológico se llama, eh, y eh, ya les digo, está en venta en una página que se llama lulu.com, que es una editorial que imprime libros on demand. Igualmente, lo pueden tener en PDF completamente gratuito. <coughs> Y después se lo pueden imprimir en una impresora. Eh, si lo quieren tener escrito. Eh, bien. Entonces. Eh, el, eh, en la clase de hoy. Lo que vamos a ver. Es algunos tips. Para el astrólogo ¿sí? Primero Voy a responder si tienen alguna duda Con respecto a esta, eh, Los videos que vieron Y si no Voy a empezar con los tips No hay dudas Bien Perfecto Sí, Sofi, Green. No, Sofi, Green, no se te entiende. No, no se entiende, Sofi. No. Bueno. Eh, vamos entonces eh, a la clase en sí. Y, y cualquier cosa. A ver si encontrás mejor señal, Sofi, y me puedes preguntar. Porque... Que se te profe, eh, sí. profe eh, yo tengo, bueno, yo me he organizado de tal manera de que ahora a partir del lunes quiero ya interpretar. ¿Por qué digo a partir del lunes? Porque por ahí yo todo este tiempo atrás he andado... Eh, toda la cuestión de la campaña y todo eso, y estoy como complicada con los horarios. Pero también he estado mirando los videos y, digamos, estoy decidida a eh, poder dar, de alguna manera, una carta. Bueno, ya voy leyendo Conver a grandes rasgos. Ser sí. astróloga, estás eh, decidida a ser astróloga. Estoy decidida a ser astróloga, sí. Entonces, yo quería preguntar, eh, para dar, por ejemplo, el tema de la carta que vamos a, para rendir como, astro, como astróloga, ¿cuál es, digamos, eh, a partir de qué día podemos empezar, eh, ya presentar el examen? ¿Nos vas a tomar el examen así en la clase? Eh, bueno, todas esas preguntas tengo hoy, y ya desde el lunes yo empiezo a interpretar, incluso ya me he buscado una carta de un personaje para, para empezar a, a interpretar. Y bueno, Bien. desde el lunes estoy ahí a full. Bueno, me encanta tu entusiasmo, me, me encanta que estés militando eh, por la democracia. Eh, y... Eh, y te, te contesto lo siguiente, yo no tomo examen, no me gusta tomar examen, no creo que sea lo pertinente tomar examen, eh, a mí me parece que cada uno tiene que tener la suficiente madurez de saber si sabe o no sabe, ¿sí?, eh, entonces, yo no les voy a tomar examen, lo que sí, si alguno se siente preparado y quiere eh, hacer una, una clase con, conmigo, que lo hagamos juntos, que lo interpretemos, que yo les pueda corregir algunas cosas que, que no estén bien, que ustedes me puedan corregir algunas cosas que crean que está mal... Eh, eh, lo hacemos, por supuesto Si ustedes necesitan O sea, eh, yo no tengo ningún problema En acompañarlos en todo el recorrido Hasta que se sientan completamente seguros Que vayamos de la mano O sea, si ustedes eh, necesitan hacerme una consulta puntual sobre una carta supongamos que empezás a tener clientes de cartas natales y no te querés arriesgar sola bueno, me preguntas a mí y después atendés al cliente, yo no tengo ningún problema, ni les voy a cobrar nada ni eh, nada eh, pero tomar examen a mí no me parece. No estoy de acuerdo. Nunca estuve de acuerdo con los exámenes. Eh, porque nada. puedes estudiar de memoria. Y, y después eso se te olvida. Eh, solo lo que uno eh, aprende. Con pasión. Con recorrido. Eh, es lo que te queda para siempre en la cabeza. Entonces... Eh, nada, exámenes no tomo eh, pero, sí si ustedes quieren, con muchísimo gusto me quieren acompañar un sábado eh, organizamos hacemos un zoom y salen en cámara y empiezan a, a interpretar eh, recuerden que en este ciclo de básico, de astrología básica eh, finaliza el eh, próximo viernes no, el otro. Esta es la clase 12 de 14. La próxima será la 13 de 14. Y el otro viernes que, eh, o sea, sería el viernes 19 y el, ve y el viernes 26. Y finalizamos con este ciclo. Lo que sí podemos hacer... Es, eh, si hay varios que quieren exponer eh, sus trabajos o, eh, Lo que podemos hacer es hacerlo en curso de astrología eh, Que es en este mismo horario eh, En el chat curso de astrología, que es el general Y ahí podemos hacer una carta natal juntos, por ejemplo eh, ...a través de Telegram. ¿Sí? ¿Te parece bien, Marce? Sí, sí, sí, profe. Ay, Te admiro. Tanta humildad. <risa> te admiro. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, vamos a ver. Yo me prendo en esa clase en Zoom para hacer una interpretación... De una carta y sí, eh, está bueno esto de no tomar examen porque verdaderamente en la medida que nosotros nos vayamos sintiendo más afianzados en el conocimiento vamos a poder hacer interpretaciones de una carta. Yo creo que estoy lejos de hacer una interpretación de una carta que tengo que seguir aprendiendo y de hecho me lo he propuesto como algo de manera infinita a la astrología. Bueno, yo soy taróloga, consultora de tarot, taróloga desde hace 30 años. Consultora de tarot desde hace ya casi 12. Vivo de esto, de la consulta de tarot. He estudiado algunas cosas entre medio, pero bueno. La astrología es un bichito que me picó y ahora, que ahí Débora me incluyó. Y bueno... Me ha tomado así, como muy apasionadamente, y quiero, voy a seguir, voy a seguir. Claro que sí, y vas a ser astróloga. Así que, y voy a ser astróloga, sí, Lo... este 26 de noviembre, que es mi cumpleaños, no sé si haremos ahí la Ay, clase Ariana. esta, o, o si no, eh, más adelante, pero está decidido. Bueno. Ahí así, está. de el, mi parte hermano. espero 26, que se sumen unos cuantos compañeros el 26 lo que y podemos compañeras. hacer Marcela te, te propongo sí. eh, hacemos tu carta ya que es tu cumpleaños ah, bueno. es el día de fin de curso hacemos tu carta bueno bueno, bueno, bueno, bueno. hagamos mi carta Regio acordar. Regio, muchísimas gracias Sí, sí, sí Yo ahí un día la publiqué en el grupo Así Bien. que Sí, voy a estar Yo estaba analizando mi carta Y he estado conociéndome A través de la astrología Encontrándome, identificándome Tanto a través de la astrología Y de estos conocimientos Que nos has ido dando Y Bueno eh, pensé que para rendir así como entre comillas teníamos que hacer una carta de, de una otra de una otra persona entonces eh, había elegido la carta de Jodorowski que ahí hoy le había pedido a débora que me ayude a buscar la carta de Jodorowski sí. así que bueno que era sobre la que iba a empezar a interpretar el lunes iba a empezar a interpretar esa Pero carta. Está bien. Porque de acá hasta el domingo tengo mucho, voy a fiscalizar todo el domingo. Claro. Eh, está muy bien eh, que el lunes empiece a estudiar esa carta. Eh, igualmente, yo eh, estás eh, ¿ya estás sumada al CAF 1 vos? No, no, no, no. no. ¿Cuál es el CAF 1? Bueno, yo ahora te voy a sumar, es el nivel 1 de astrología, ahí vas a encontrar, si te vas... Yo el... estoy acá, perdón, yo estoy acá en Telegram, en sí. dos grupos, pero los dos son curso de astrología nivel inicial... Y curso de astrología que es el general. Y, y comentarios nivel inicial, en esos ah. dos estoy. Bien, bueno, yo te voy a agregar a un grupo de Telegram que se llama CAF 1, o sea, CAF de Centro de Aprender Astrología Fácilmente, al nivel 1, bueno. porque ya estás avanzada en el nivel inicial. Los que quieran sumarse también, de los que estén escuchando, me avisan y los, los voy sumando. Eh, ahí vas a encontrar un montón de ejercicios eh, ah, qué bueno, gracias. Cartas hechas y, y es el eh, bueno. Y ahí te voy a sumar ya porque si no, después yo sé que me olvido. Eh, y bueno, muchísimas gracias. Para eh, practicar, si lo encuentro, el CAF 1, ahí está. Así que te sumo eh, acá, Marcela. Ah, creo que no tengo. A ver. Vamos a buscarte acá. Primero. Sí. añadir a contacto, ¿cómo es tu apellido Marcela? Hola, hola, hola, hola, Marcela Molina soy, Molina, Marcela Molina Molina, Molina. si sí, yo lo sabía, a ver, entonces ah, bueno. ahora sí Gracias. te voy a poder agregar al oh. Eh, fíjate que ahí vas a tener eh, mucha gente, toda buena onda, eh, que, a quien poderle preguntar, que son todos alumnos más avanzados. Eh, y, y aparte tenés un montón de ejercicios para hacer te vas al primero. Ay, servicio. bueno, muchísimas gracias. Ahí ya me parece que estoy, ahí. Sí, sí, sí, sí. Sí sí, sí, sí, sí, eh, sí. Qué lindos grupos. Eh, bueno. Ay, bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. gracias. Ay, hace, Nada. siento que, que pasé del primario al secundario. <risa> <risa> bueno. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, Marce. Un abrazo. Bueno, antes de, de despedirme, pues empiezo con la despedida. Eh, quería darles estos tips del astrólogo antes de seguir adelante. Y para eso me voy a ir a esta carta que ustedes están viendo en grande, que es eh, mi carta natal. ¿Por qué uso mi carta natal? No es que sea tan ascendente Leo autorreferencial, sí. No soy tan egocéntrico. Uso mi carta natal pues con la única carta que la puedo hacer pública y que sé que no voy a tener ningún tipo de problemas eh, de que me puedan llegar a decir, ay, no, me hiciste tal cosa, tal otra, <ríe> sí. Eh, entonces, por eso uso, muchas veces uso alguna carta de ustedes porque ustedes me lo piden o me lo autorizan, o como en este caso, que es el cumpleaños de Marcela, el 26, y justo eh, vamos, hacemos su carta. Eh, bien. Un tip que les voy a dar, que es muy importante, es que... Siempre que vayan a interpretar una carta natal Empiecen interpretando el sol Por ejemplo, en mi carta natal el sol está en Sagitario Y está en la casa 4. Entonces, si ustedes vienen al manual de astrología el que si no lo tienen, me lo tienen que pedir. ¿sí? Ustedes vienen y dicen: Bueno, a ver, el sol en Casa Cuatro en Sagitario. ¿sí? Con la casa 4 en Sagitario son idealistas, generosos, son derrochadores también. ¿Sí? Esas son las tres palabras clave para la casa 4 en Sagitario. Entonces después ustedes buscan el sol en Sagitario. Y entonces... Bueno, como positivas son honrados, sinceros, son generosos. Como negativas son precipitados, descuidados, rebeldes. Entonces, eh, ustedes empiezan interpretándoles eso, empiezan a armar las frases. O sea, empiezan diciéndole, mira, ese sol en Sagitario te hace rebelde sos bastante rebelde, te rebelás contra algunas cosas eh, y a veces también sos descuidado, sos eh, precipitado, sos de apurarte, de hacer las cosas eh, por impulso sí, porque claro, Sagitario es un signo de fuego, entonces si bien es el, el fuego menos fuego, <risa> digo yo porque Aries es el fuego explosivo, es ese que uno le tira eh, un foforito y explota. Eh, Leo es el fuego eh, fijo, es la antorcha, siempre perenne, siempre es encendida. Eh, y Sagitario es el fuego mutable, es el fuego que es la brasa, que está a punto de... Cambiar, a punto de convertirse en cenizas ¿sí? eh, Entonces, Sagitario es todo eso El sol en Sagitario me hace rebelde, me hace descuidado, me hace precipitado También me hace con mucha honradez, con mucha sinceridad, a veces demasiado Y generoso Ahora bien, si yo fuera mi cliente, ¿por qué voy a empezar interpretándole el sol? Porque en general las personas se sienten muy identificadas con el sol. No es que el sol sea más importante que cualquier otra cosa. Pero generalmente la gente sabe de qué se trata. Ese sol es el que nos da el signo el signo solar es el signo que nosotros percibimos como nuestro entonces cuando vos decís eh, yo soy pisciano estás diciendo o pisciana estás diciendo mi sol está en piscis cuando yo digo soy sagitariano estoy diciendo mi sol está en sagitario cuando Marcela dice, soy sagitariana, está diciendo, mi sol está en sagitario. Entonces, nada, generalmente quien nos viene a consultar por una carta natal o no sabe nada de astrología o sabe muy poco, si no nos va a consultar, se hace su propia carta. Siempre te puede tocar algún astrólogo que, a mí me gusta, por ejemplo, que me hagan la revolución solar, que me la haga ot otro astrólogo o astróloga, eh, porque a veces uno es, es, es muy condicionante con uno mismo. Entonces, eh, sí, te puede tocar, pero lo más factible es que no sepa demasiado. Eh, en general la gente que llega no sabe de astrología Entonces vos lo que tenés que hacer es primero crear ese, esa empatía con la persona Y la mejor manera de crear esa empatía con el cliente es hablándole de su signo solar ¿Por qué? Porque es con el que está acostumbrado a manejarse a decir, yo soy sagitariano, yo soy leonino, yo soy taurino, yo soy ariano, ¿sí? es con el que están acostumbrados a manejarse. Entonces, con eso uno rompe una barrera con el cliente, y ahí empieza una interacción que, si uno sabe manejarla, se hace muy interesante. Porque una de las cosas que es muy importante aclarar es que la astrología no es predictiva. La astrología no es predictiva. Lo repetí dos veces porque sí, entendieron bien. No es predictiva. No es como el tarot que logra predecir un evento. La astrología no es predictiva. Entonces, si ustedes dicen, mira, según tu carta natal, vos vas a tener un accidente eh, o vas a casarte, se están equivocando. Nunca aseguren nada, porque la astrología inclina, pero no obliga. Entonces finalmente la libertad de albedrío de la persona es la que decide ¿sí? entonces la astrología profe, ¿sí? profe eh, en dos cosas voy ahí a, a pedirte un ratito eh, siempre es así, desde el tarot también yo por ejemplo trabajo tarot psicoterapéutico y evolutivo Ajá. Y bueno, y también eh, Coach Tarot, digamos como que a partir de, de preguntas según los arcanos le, le llevo al consultante a que encuentre respuestas en su interior y siempre le digo eso el tarot muestra la que decide sos vos, claro. siempre es así en mi consulta es así de esa manera sí, sí, sí. Eh, bueno, y por otro lado, esto del sol y casa, por ejemplo, si vos fueras mi cliente Sos sagitariano, y yo te digo, bueno, eh, sagitariano, ¿puedo, puedo hablar de que sos un poco eh, aventurero, filosófico, intermitente, expansivo. Ay, mira que, que estoy leyéndote a vos. Muy bien, bien muy bien. Y en casa 4, que lo tengas en casa 4, te hace. Eh, idealista, generoso, y esa generosidad por ahí la llevas hasta el derroche. Exactamente. Bueno, y si fuera yo, por ejemplo, me diría las mismas cosas con, con las cuales adhiero totalmente, aventurera, expansiva, filosófica, intermitente, pero yo lo tengo en casa ocho, así que eh, soy muy de eh, Ir a los fanatismos, eh, el tema de la inmigración, ahí que tenemos como palabras clave en, clave en la inmigración en Casa 8 El Sol. Uh -huh. eh, bueno, yo estuve eh, inmigrando de mi lugar eh, de origen, digamos, a Córdoba, viví 13 años y de ahí me quise volver acá y no hay nada más que me guste vivir acá donde vivo. Sí. que es mi lugar, me cuesta irme, me gusta ir a pasear, pero no ir a quedarme, mucho tiempo ya extraño, ahí es como que eh, me cuesta identificarme con esta cuestión migratoria, eh, no sé si será que me agarro de vieja esto, de vieja no, digamos, a esto que me vine para mi pueblo ya hace 22 años, que Bien. me vine de Córdoba Capital, y te digo, no tengo casa propia, ni trabajo fijo, ni trabajo con eh, relación de dependencia, nunca tuve, sí. eh, siempre tuve el negocio y trabajado por mi cuenta, eh, pero me han ofrecido casa, trabajo, todo en Córdoba Capital, y les he dicho no, gracias, yo mi lugar es mi lugar es mi eje claro eh, los argentinos eh. somos somos aventureros eh, pero necesitamos también de un, de un ancla yo eh, a mí me agarró de joven cuando te, tenía 20 años me fui 10 años de Argentina y me fui a andar por el mundo eh, y nada sin plata yo vengo de una familia muy humilde no es que tenía eh, fortuna para estarla gastando eh, sí, o sea, lo hice como, como pude, de, de mochilero eh, ahora de grande también me pasó lo mismo me, me aburguesé eh, no eh, de hecho yo tenía un trabajo en relación de dependencia en Capital Federal eh, muy bueno el trabajo y, eh, y decidí no seguir trabajando para, para volverme acá a Mar del Plata que es el lugar en el mundo que yo elegí un poco condicionado también lo elegí. Porque es donde vive mi pareja. Pero, <risa> mm, eh, pero sí lo elegí. Y la verdad yo estoy feliz acá. Y no sé si me iría a vivir hoy a otro lugar. Eh, a pesar del frío, de la humedad y de todas las cosas que tiene Mar del Plata. Horribles. Eh, <risa> A pesar de eso, es mi ciudad, la amo y, y me siento muy cómodo acá. Eh, sí, mm, me gustaría viajar mucho más de lo que viajé por este tema de la pandemia. Eh, porque normalmente yo viajo mucho dentro de Argentina y fuera de Argentina. Me encanta viajar y siempre tuve la posibilidad de hacerlo eh, muchas veces trabajando en La Pampa estuve en Santa Rosa trabajando justamente eh, en el 2015, 2016 no, 2017 creo que fue eh, y, eh, y entonces viajo mucho eso es muy de sagitariano, de moverse, pero necesitas tener un ancla, necesitas tener tu casa donde volver, tu lugar, ¿sí? Eh, y más en casa 4, en casa 8, en casa 12, ¿sí? Son casas que vibran de una manera muy especial, muy hacia adentro, ¿sí? Son las casas de agua. Eh... Sí. Bueno, muchas gracias por, esta, por este compartir. Sí, yo, digamos, incluso eh, añoro cuando estoy en otro lado, así sea por pocos días, añoro volverme acá a mi casa. Y se me ha dado por sembrar, por poner mis plantas y bueno, todas esas cosas que... Mm que me encantan, como que me enraízo A veces pienso por ahí, ¿eh? es mi Marte en Capricornio, eh, bueno, pienso, ahora me pienso a través de, de la astrología. Claro. Eh, el, en La casa 1 mía, por ejemplo, empieza en, aire, en Aries, pero está particularmente toda en Tauro. Sí. Que es un signo de tierra, y bueno, vamos. y ahí voy inter interpretándome. Voy muy bien, muy <risa> gracias bien. por nada. Entonces, bueno, eh, la segunda cosa con la que la persona se va a sentir muy identificada es el ascendente, porque el sol es como uno es, el ascendente es como hace o cómo reacciona a ese ser que uno es. Entonces, la segunda cosa para romper esa barrera y para poder tener una interacción productiva con el cliente es hablar del ascendente. Y la otra cosa, la tercera, eh, es la luna. Ahí es donde terminamos de romper el, la barrera de cliente y, y astrólogo o astróloga. Eh, porque la luna son los sentimientos. Entonces va a, a sentir que vos estás empatizando con bueno, ese era un tip que quería darles. Mm, eh, ustedes saben, yo tengo otra actividad ahora en unos minutos. Eh, así que con esto cierro la clase de hoy. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Y eh, el viernes que viene vemos a ver si interpretamos la carta de algún famoso. Vamos a ver si le damos el gusto a Martita e interpretamos la de Sandro que pedía el otro día. Eh, que me pedía. Eh, a ver si empezamos a analizar cartas natales completas. Les mando un abrazo enorme. Los quiero mucho a todos, a todas, a todes. Eh, Vero llegó tarde y por eso está calladita la boca. Y de Neb ni hablar, tardísimo, casi para la despedida. Bueno, les mando un abrazo a todos. Hasta luego, maestro, te amo. Bye. Lo Chata siento, Marcel Muchas gracias, más bien. Chao, <ríe> chao, chao, chao. Chao, profe, chau. feliz tarde. Feliz tarde para todos. Chao, Marcelo, gracias. Chao, Marcelo, gracias.